Hola chicos, y hoy les traigo la segunda parte de los jugadores que marcaron un antes y un después en geometrías. Y si es más, empecemos. Crazy Man, un tipo loco, como lo dice su nombre. No por cómo juega, sino por sus increíbles niveles. Un jugador que marcó mucho este juego con sus Extreme Demons, Pobos, Conical Depression, entre muchísimos más. Va a marcar más en este juego un antes y un después. Cuando verifique Black Blizzard. Sobros. Un jugador que no se sabe hasta ahora nada de él. Pero lo que hizo en el pasado fue épico. Creando un nivel orgásmico, Acrópolis. Y más que todo. Nine Circles. Y pues bueno. Para él todo era fácil. ¿Vale? Para él nada. Era difícil. Todo era fácil. Me cago en todo. Quién sabe qué se hizo ese m. Funny Game. Un creador. El cual muchos. Recordarán. E incluso. Para muchos. Son su inspiración, con sus increíbles niveles que eran sorprendentes de cómo hacía eso en esos momentos o sea ver a una persona creando unos niveles así, no era normal, ¿vale? eran muy épicos estos niveles de Pony game y traen unos recuerdos que bueno, muchos recordarán valga la redundancia, ¿no? lo que marca mucho este juego, Souls TRK este jugador destacó mucho cuando subió un video de un progress de Bloodbound, el cual lo titula Quack. Y básicamente esto se volvió trending mundial y fue éxito en todas las países, ¿vale? Cómo no recordar ese Cuac, ¿vale? Porque fue increíble, o sea, un antes y un después, ¿vale? Porque toda la gente lo empezaba a usar Toda la gente decía Cuac, Ahora todo, bueno, ahora Y se seguirá usando y se usó muchísimo Y pues, la verdad es que el que, re, que no recuerda este Cuac Es que, o es nuevo O es que no sé qué pasa con su mente, ¿vale? Madre mía, el Cuac de la vida Y pues bueno chicos, este fue el video, básicamente Voy a hacer otra parte, no se preocupen Yo sé que faltan muchos muchas jugadores Que marcaron este juego Y pues bueno, si ustedes tienen algún jugador Que dicen que marcó un antes y un después, pues solo díganme en la descripción. Y pues, bueno, traeré cuatro por video, ¿vale? Voy a hacer muchas partes. Si ustedes dejan muchos creadores o, bueno, muchos jugadores o como sea o como quieran, que pues den unos comentarios, díganme. Eh, así personas que hayan pasado un antes y un después. Y pues, bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. La verdad es que me trae recuerdos. Funny Game, la verdad es que en serio, Funny Game es un creador, que, un creador que Dios mío, ustedes lo vieran en ese 1.9, en ese 2.0, ¿vale? Y pues bueno chicos, hasta acá el video, espero que les haya gustado el video. No olviden dejar un likecito, seguirme en Twitter. Y nos vemos hasta... ¿Por qué hablo como retrasado no, no entiendo. Y nos vemos hasta la próxima chicos. ¡Adiós!